Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de octubre al domingo 31 de octubre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Bueno, pues, este, mientras empiezo con la lectura y la repartición de las cartas sabes que comienzo con las cartas de Durin Virtue Sigo con las mías, me sigo por, con, por mi intuición, perdón, y termino con las de la sanación de los ángeles también de Doreen Virtue. Entonces bueno, mientras hago esto, este, te quería comentar, pues como ves es ya finales de mes, entonces voy a abrir por un lado los comentarios, si quieres comentar algo pues hazlo con mucho gusto. Este, también voy a recomendar nuevamente y por última vez en este video, a Luis. Este, el apellido es Villalobos. Es vidente, vive en Cautla, es sanador. Este, hace sanaciones físicas. Este, hace también, este, qué sé yo, terapias de, de piel. Este hace sanaciones emocionales, espirituales, de todo tipo. Entonces, bueno, este, bueno, ya que estoy hablando de él, voy a terminar de, de recomendarlo. Este, este Luis eh, ha hecho trabajos extraordinarios, lo estoy viendo, lo estoy consultando una vez a la semana y me está ayudando a bajar de peso, por ejemplo. Este, me está ayudando también con algunas cosas cuestiones de piel pero antes de eso lo consulté en cuanto a la dinámica familiar que había comentado ya con anterioridad y bueno me ayudó a aterrizar más lo que ya sabía pero tener una parte imparcial este me ayudó entonces este tiene la capacidad también de ser vidente y de este, hablar con el ser superior de las personas involucradas entonces te ayuda un poquito más a, a saber por dónde pisar terreno, digamos. Igual este, si tienes una decisión que tomar, no sé, un cambio de lugar, una mudanza de país y no sabes bien si hacerlo o no, este, cualquier incertidumbre, bueno, te la puede aclarar. Y como decía en otros videos, trabaja... Eh, a distancia también. Entonces, bueno, si estás en la Argentina o en España o en Estados Unidos, puedes contactarle. Le pregunté ahorita, la vez pasada que lo vi, que fue el miércoles, que cuáles serán sus formas de aceptar los pagos. Bueno, tiene todas. Si estás en territorio mexicano, una transferencia electrónica, bancaria, tiene diferentes bancos. Este, si estás fuera de México puede ser a través de Paypal Western Union este, entonces hay diferentes maneras en que le puedas pagar y eh, la verdad sus precios son muy módicos este, de hecho me había comentado que Elaine una muy buena amiga le había consultado eso fue todo lo que me comentó es muy discreto no anda ahí con el chisme de que ¿ay qué crees pasó esto nada más me lo comentó porque bueno yo lo estoy recomendando y pues obviamente mi amiga vio el video de los oráculos y lo pudo contactar lo cual me dio mucho gusto entonces bueno este no puedo hacer más que recomendarlo de verdad es una persona muy profesional no es charlatán de hecho, trabaja con la policía judicial cuando hay casos que no pueden resolver. Entonces, bueno, lo, lo contactan para este, tener más información. Ahora sí que hasta del más allá. ¿no? Entonces, te digo, en cualquier plano, es el físico, el mental, el emocional, el espiritual, en todos, este trabaja extraordinariamente bien. Entonces, bueno, nuevamente aquí voy a dejar sus datos. Si quieres contactar, hazlo. Y, eh, este, pues ahora sí que se merece todo todo mi aplauso, mi, este, mi respeto y mi admiración. Porque es, pensando en el trabajo de, qué sé yo, un asesinato una violación y tener que estar involucrado en eso, la verdad, este, a mí me costaría mucho trabajo, pero está haciendo un bien al fin y al cabo una justicia y este pues, a, a, a tal grado que bueno la policía confía en, en él ¿no? y lo toma como referencia entonces bueno eh, a ese grado se le puede recomendar en todos los aspectos y es un ser de luz extraordinario muy bien, entonces bueno ya la publicidad de Luis ya quedó como dije los comentarios van a quedar abiertos y bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas para esta, este fin de mes. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Boundaries, límites. Aquí nos están pidiendo poner límites. Y dice, I clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto con los demás acerca de mis expectativas. Así se ve la carta. ¿Okay? Entonces, bueno, a mí me resuena muchísimo esta carta en relación a la dinámica familiar. Pero bueno, veamos cómo se van desde el hombre, desenvolviendo las cartas. El día el lunes y martes la carta dice maestros ascendidos. Dice el arcángel Metatron y dice yo Metatron, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. ¿Okay? Bueno, la mayoría de las veces cuando sale esta carta es que nos está diciendo Metatron justamente que nos reconoz reconozcamos como maestros que somos. Hay veces que no nos llegan a reconocer la gente que nos rodea. ¿no? Entonces, bueno, nosotros mismos con reconocernos como maestros es más que suficiente. La mayoría de las veces el ser humano busca la aprobación, busca, este, no sé, el aplauso, el lo hiciste bien, este, de los seres que nos rodean. ¿no? Eso viene de parte de nuestro ego y no tiene nada de malo. Pero si no se da este, esa aprobación y ese aplauso, pues nosotros mismos tenemos que reconocer lo bien que hemos avanzado en diferentes aspectos, sea espiritualmente, en nuestro trabajo, emocionalmente, en el área que sea, pues, ¿no? Y yo ahí casi siempre, pues, tomo un poquito como referencia el pasado y la situación actual, y casi siempre hay una situación similar por la que ya hayas pasado, y ves que ahora reaccionas diferente de una mejor manera. Ya no te enojas, ya no te entristeces, ya no tienes una energía negativa, sino una positiva, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esta carta. Para el miércoles y el jueves, la carta dice... disolver obstáculos. Miren qué chistoso. Salió la semana pasada igual, en la misma posición. Y bueno, este... en mi caso particular, este... van a tener que castrar a mi perro, porque tiene agrandada la próstata, y para evitar esto, pues... Se va a castrar para que no produzca testosterona y, bueno, se achique nuevamente la, la glándula de la próstata. Y dice Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria y abrir caminos y reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Entonces, bueno, al fin y al cabo Rafael está ahí para sanar cualquier situación, para armonizar cualquier situación y para quitar los obstáculos que pudiera llegar a haber. Entonces, este, bueno, ahora en cuanto a la cirugía de mi perro, pues que va a ser exitosa, que todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema, si es que todavía va a ser necesaria la cirugía. este Y bueno, este, refiriéndose a cualquier otra situación, como dije, va a quitar los obstáculos de nuestro camino y va a dejar que avancemos hacia donde tenemos que avanzar. Este, que armonice las situaciones que tengan que ser armonizadas este, que sanen las heridas o las situaciones que tengan que ser sanadas ¿no? eso es la, eh, lo que hace Rafael pues. pero el viernes, sábado y domingo la carta dice misericordia ahorita lo primero que me llegó antes de que baje la carta misericordia es en este caso, como lo siento, el bueno, no puede de otra manera la gente que te rodea, así es, y sé mi, misericordioso. Okay. Es mucho ya más allá de la empatía decir, bueno, este, no pueden salir de esa situación, de no pueden, qué sé yo, expresar sus sentimientos, no pueden ser generosos, no pueden ser, no sé, lo que quieras. Y hay que ser entonces generosos de nuestra parte y ser misericordiosos y decir, ok, entiendo, no pueden salirse de ese papel, de ese rol, de esa situación, y entonces puedes ser lo suficientemente eh, generoso para entender y soltar esta situación y no pedir más de lo que pueda dar, ¿no? Se dice que no le pidas, qué sé yo, limones al naranjo, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, la carta dice lo siguiente. Arcángel Jeremiel, yo Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso o misericordiosa. Amén. ¿Okay? Entonces, bueno, también, bueno, ya leyendo el texto, puede ser que esta misericordia de Dios ayude a que estas personas cambien de actitud, cambien su manera de ser, etc. Pero siempre partimos de nosotros. Entonces yo por eso le di la interpretación de el que debe de cambiar las expectativas es uno mismo y eh, no tener expectativas en los demás. Si recuerdas aquí dice, yo soy claro y honesto en cuanto eh, hacia los demás en cuanto a mis expectativas. no pero puede ser que estas personas no puedan cubrir estas expectativas. Pero aún así somos honestos con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si vemos que no hay un cambio, que no lo pueden hacer, soltar y agradecer. Y si, como dice aquí, Dios o los ángeles cambiaran la manera o la actitud de ser de esas personas, pues qué mejor, ¿no? Entonces, bueno, puede ser por los dos lados. Bueno, por último, la carta dice lo siguiente: "Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Bendiciones". Pues esto nos viene bien a todos. Las pues bendiciones son ahora sí que como las, las recompensas ahorita de otoño, siento yo, que es momento de cosechar lo que hemos sembrado. Entonces, bueno, eh, creo que es una muy buena semana. Este, podría parecer que no, pero yo creo que el resultado final es muy positivo. Entonces vamos a esperar qué es lo que pasa. Recuerda, trata de ser amable. Lo pongo siempre en texto. No nos quita nada ser amables. Este, yo también estoy convencido que la energía que sacamos que ponemos ahí en el universo se nos devuelve multiplicada por mucho entonces puede ser que no sea instantáneo ese, ese, esa situación pero sí lo que siembras es lo que vas a cultivar al fin y al cabo ¿no? entonces mantente positiva mantente positivo este, si te gana tal vez la tristeza o el enojo, lo que fuera, pon música, ayuda. Para la gente que como yo nos gusta meditar, pues medita, haz yoga. Este, eres la persona con la que más tiempo vas a pasar durante esta vida y durante tu existencia. Entonces lo mejor es que te lleves bien contigo misma, contigo mismo y que encuentres esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad y no desquites malas energías esto es mal humor tristeza o enojo con los demás por eso siempre digo sea amable con los demás y sea amable contigo mismo contigo mismo bueno, este como comentaba los comentarios van a quedar abiertos Quien quiera comentar algo con mucho gusto y bienvenido les mando bendiciones donde quiera que se encuentren recuerden ahí también están los servicios de luis ya es la última vez que lo voy a mencionar. Este, y pues eh, compartan estos videos, los hago con mucho amor. Me agradaría mucho que creciéramos en número. Hemos de hecho retrocedido un poquito. Pero bueno, yo lo veo un poquito como una limpia. También prefiero que haya calidad a cantidad de gente. Y este, pues que lleguemos a crecer y hacer ser mayor eh, la cantidad de personas que trabajamos con luz. Recibe todas las bendiciones del universo. Un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Namaste.